Eh, en Australia está pasando algo fuerte. Ah, la, la, los incendios. Que por la distancia muchas personas no se percatan. Sí, sí, así es. Actualmente en, en Australia se han quemado 50 mil kilómetros cuadrados. Un poquito más que la República Dominicana entera. Claro, 48 mil tenemos nosotros. Sí, 50 mil kilómetros cuadrados hay una sequía extrema, el fuego no hay manera de cómo controlarlo con los aires calientes que hay, con pues una temperatura terrible también, muy alta. Y Ahí esto, se hace a rápido. Y esto ha llevado a que más de 400 mil animales hayan muerto también. Qué cosa. Y si nos ponemos nosotros a pensar, el gran fuego que pasó en la Amazonía, lo mucho que devastó, lo mucho que, que provocó de daños. Y nos ponemos a pensar también del fuego que pasó en la parte central de África en el que pasó también en las Filipinas. Nos encontramos con mucha frecuencia de fuego en los últimos años y ya los científicos están... Enfocándose del porqué eh, tanta frecuencia de fuego La tierra <coughs> tiene un equilibrio único Y el contenido de oxígeno el, el, el contenido de oxígeno que tiene la atmósfera de la tierra Que le ha costado millones de años hacerlo Se ha mantenido estable Milagrosamente no se ha alterado y un poquito que se altere, porque sin oxígeno no hay fuego. Si hay oxígeno es que hay fuego. Un poquito que se altere hacia arriba, incrementa la cantidad de fuego. Y todos estos incendios, que cuando hay una combustión, lo que hay es liberación de la energía atrapada del sol por las plantas. Y tienen como consecuencia la liberación del dióxido de carbono y cuando nosotros hablamos que 50.000 kilómetros cuadrados lo que es República Dominicana y un poquito más se ha consumido por fuego en Australia toda esa extensión libera miles y miles de toneladas de dióxido de carbono al aire y a decir por la cabañuela amado este año va a ser seco de acuerdo a esa creencia, ¿verdad? Según según el, el primer día de enero, cayó una, unos chubacos. ¿verdad? Una cosita como los primeros 15 días. Exactamente. Y luego entonces viene febrero, marzo, abril, mayo. Hoy estamos a cómo? A 5 A mayo. A 6 a a Estamos es hablando decir, de junio ya. Junio y todo va seco. Y de acuerdo al Instituto Meteorológico que guían que seguían de, de los satélites y a la Asociación de meteorología Internacional, este año, a mediados de todo este año, va a, a, a suceder precisamente lo que sucedió el año pasado. Va a haber poca incidencia eh, de lluvia, es decir, que va a estar por debajo de lo normal. Y todo este año pasado nosotros nos pasamos por debajo de lo normal, por ejemplo en la zona central, Moca y esa zona, en un 50% por debajo de lo normal en falta de lluvia. Y para esta región fue de un 20% por debajo de lo normal. Y si continuamos entonces así, nosotros estamos abocados a un desafío más, de planificar mejor, sembrar en aquellas áreas que tienen la disponibilidad de agua y buscar la tecnología necesaria, hacer un plan de emergencia de alimentos y llevar agua a esos terrenos que se le puede llevar sin mucho esfuerzo, sin mucha infraestructura porque no nos hemos preparado como nación no nos hemos preparado para aprovechar el potencial hídrico que nosotros tenemos y hacerlo eficiente y todo esto repercute en los precios de los productos de primera necesidad y repercute en el diario vivir de las materias primas que nosotros consumimos como dominicanos, llámese eh, los, los víveres, eh, las habichuelas. Entonces nos vemos en la necesidad de hacer grandes importaciones de ellos. Esto lleva buscar más eh, dólares en el mercado y presionar más la moneda y provoca entonces también que la moneda eh, tenga incremento alcista por la presión que se le da a decir, todo va interrelacionado. Si le ponemos caso a este año que ha sido declarado año de la consolidación de la seguridad alimentaria, deben de hacerse las inversiones necesarias en los lugares propicios para darle a nuestros agricultores las herramientas con las que ellos puedan producir parte de los alimentos que nosotros como nación consumimos. Si nosotros seguimos de una manera eh, irresponsable, ignorando lo que está sucediendo en nuestra isla en materia de producción agrícola, en materia de seguridad alimentaria, en materia de cuidar nuestras aguas y proteger nuestras aguas y de utilizarla de una manera eficiente, simplemente nuestros días como una nación en desarrollo pueden reducirse a una dependencia total de mercados internacionales. Y cuando se tiene una, una dependencia total de mercados internacionales, se cogen los riesgos de lo que puedan pasar en esos mercados y producir en nuestro entorno entonces eh, condiciones invivibles, bien difíciles. La mayoría de nuestras aguas se va al mar. Hay inmensas cantidades de terrenos todavía que no se están utilizando por falta de infraestructura. Aunque éstas se lleven tiempo en planificación y se lleven grandes recursos para poderse ejecutar, si se planifican y que todos los años se puedan ir haciendo en base a lo disponible en el presupuesto nacional, pues tendremos en planes de 10 años, 20 años, 30 años la infraestructura necesaria para nosotros poner a producir nuestra tierra con eficiencia. Somos una, uno de los países más vulnerables en el globo terráqueo ante el cambio climático. Estamos en el lugar número 10. Por lo tanto, eso conlleva medidas especiales para nosotros. Eso conlleva medidas drásticas para nosotros. Tanto los gobiernos municipales como los gobiernos centrales. Ambos deben de estar estrechamente relacionados en su planificación para poder desarrollar y dar a nuestros productores las, las condiciones adecuadas para que puedan llevar alimento a la mesa con garantía de buenos precios y también que sean asequibles para el consumidor. Que esto es como el santo drial, que el productor pueda vivir de lo que trabaja y que también puedan llegar a precios asequibles al consumidor. ¿Tú crees que mientras tengamos un gobierno con funcionarios amigos del presidente, no técnicos especializados, podríamos lograr eso? No, no, no, eso es imposible. Eh, debe haber una planificación de desarrollo, no importa el gobierno que esté, no importa el gobierno que esté, en una persecución de una meta no podemos continuar con las facilidades que ofrecen las yo, importaciones yo pienso, yo y las ganancias que ofrecen las importaciones. Yo pienso que en esas funciones muy técnicas, muy especializadas, eh, es obligación del gobierno y es obligación de la sociedad pedirle a los gobiernos que designen a especialistas, claro, a claro, conocedores. Con respeto, tú, y ejemplo, que se les respete. Porque tú, por ejemplo, nombrar a un señor Esteves, ¿no?, que yo creo que lo único que tiene que ver con agroquímico, ¿eh? Con agroquímico, Exactamente. Que no, lo, la gente que vende agroquímicos, el agroquímico no es eh, no lo es más... No es compatible con medio ambiente. Exacto, no es compatible con medio ambiente. El que lo vende, que ha hecho su vida y su negocio con ello, entiende que, bueno, sí. está resolviendo un problema a la naturaleza porque está evitando sí. las plagas. Sí. Pero el problema es las consecuencias a, a, a futuro sí. que produce el uso de esos químicos. Sí. Entonces, esa es una persona que no tiene la suficiente... ¿Cómo capacidad. te digo? Bueno, capacidad pudiera tenerla, pero no tiene como la empatía, sensibilidad. Como la sensibilidad, la sensibilidad uh -huh. frente al medio ambiente necesaria para cuidarlo, para preservarlo. Sí. Vamos a escuchar una llamada que tenemos. Buenos días. Adelante, buen buenos días. Día. Buenos días, buenos días, buenos días día. sí, día buen día día. todos. Muchas gracias. gracias. Díganos. Sí. Un oyente de la NES que siempre sigue La esta que está ahí. Ah, muchas gracias. Gracias, sí. muchas gracias. Lo felicito por el programa. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias. ¿Cómo es su nombre? Eligio de, de la vega. De la vega. Un no, saludo a los veganos. Sí. Yo Muchas siempre, gracias. De noche la veo a ella. Pero ella no puede controlar al señor Frank. Porque Frank sabe está casado de es pere de Yo lo aprecio mucho y lo quiero mucho. fran <risa> es vegano. <risa> es vegano también, <risa> oriundo de, de, de, de, de Sabana Rey. Sí. sí. Muchas gracias. Pero, Don Fran dice: Yo primero soy dominicano y después soy peledeísta. Dice: <risa> <risa> muchas Sí, pero gracias. Él, él es de La Vega y de San Francisco. Un <risa> Fran <es> placer. <peledista. risa> sí, gracias. No, tú, no. no te hagas. Entonces para, muchas gracias. Entonces, para concluir, el peligro está en que nosotros no nos estamos planificando. Y nos hemos acostumbrado, los funcionarios, los gobiernos, los gobernantes, se han, se han acomodado a los beneficios de la importación de con los empresarios y no, y no nos estamos dando cuenta que nos está llevando a un sendero donde vamos a quedar con la alfombra sacada de los pies y al final no vamos a encontrar qué hacer. No es posible... Que aquí para consumir eh, café se tenga que comprar eh, en Vietnam. Que aquí para consumir berro se tenga que comprar en, en un país centroamericano. ¿Consumir perro? ¿no? Eh, berro. Ah, berro. ah berro. Berro, berro. Yo y perro. <risa> berro, berro. Eso no es posible. Entonces, fuera de lo que es política... Antes de eso se daba Silvestre, el berro. Sí, fuera de lo que es política, esto debe de estar por encima, porque se trata, señores, de seguridad alimentaria para un pueblo vulnerable al cambio climático. Bueno, bueno señores, yo escuché una música. Sí, es ¿Eh? la, ¿La música de las noticias? Sí, ah, ah, no. Pero parece pero que parece todavía que, están afinando mira, los instrumentos. Exactamente. Sí. Eh, yo quisiera, eh, y debe, cuando eh, vuelva, eh, tengamos otro invitado como economista, eh, economista acá, hacerle la pregunta, o sea, y tal vez Julio puede tener una noción, de este tema económico. Tenemos un presidente que exhibe como sus, uno de sus principales logros eh, la conexión con la gente del campo, el estar más cercano de la gente, el hacerle aportes económicos mediante préstamos para que la agricultura en República Dominicana eh, pues eh, salga adelante y, y repunte, porque en tiempos anteriores era nuestro primer o, o la que más aportaba al Producto Interno Bruto, cosa que no es así. O sea, pero entonces tenemos al presidente que sale todos los domingos a hacer visitas sorpresas, a probar préstamos para los campesinos, pero entonces los productos de la canasta básica, los productos agropecuarios, los productos de la primera necesidad están mucho más elevados que los años atrás, que no solo que el mismo gobierno del presidente Medina, sino de otros gobiernos. O sea, ¿cuál es el resultado? ¿Qué es lo que ha logrado el tema de las visitas sorpresas en nuestro país? Eso Tenemos política. todo más caro. Eso, eso es, es política, política, eso es porque falta fíjate, de planificación y eh, e respeto a las instituciones dedicadas para pero eso. Pero sobre todo es, es política. Es una sustitución de las instituciones. Sobre todo es política. Porque política. Sin, recibir, sin recibir el beneficio que supuestamente le van a otorgar, ya en el mercado que el control de precio es del Estado, lo, lo le dan libertad y lo colocan los productores, le dan libertad y llega con todo lo que tú quieras agregarle como costo de, produ de producción, lo están liberalizando. Sí. Y eso le permite que un mercado que tiene una necesidad de consumo pague hasta 30 pesos por un plátano. Yo no lo he dado. El día pasado compré unos platanitos a 20, pero por una necesidad en un momento, y yo te digo una cosa, yo creo que aquí hay que entender cómo se confunde al pueblo cuando se habla de temas como estos, que llevan las, las propuestas a esos sectores productivos con una como una solución de préstamo, de darle equipo, de que hay otros que han, no han salido a la luz pública, que aún a un año de visita sorpresa no le ha llegado lo que ellos se les prometió. No, eso es la mayoría sí, pero oye, ¿cómo que está la economía de nosotros? Casi dos, 12 mil millones de dólares en exportaciones, pero de eso tú tienes a la barrigol, y de eso tú tienes a la, bar, a la zona franca de exportaciones reales, reales de, de uh -huh. manufactura y materia prima de República Dominicana son 3 mil millones de dólares eh, es esa verdad? es la exportación entonces, no, eh, para mí los 20 años de gobierno y de, y de importación, ¿La importación? ha crecido muchísimo. no, ve, 23 mil millones de dólares es decir, cuando hablamos entonces, de la balanza de pago no, que no, yo hablaba es, al principio es, es, de, es un déficit terrible entonces, como que estamos... tú, tienes, tú tienes la triste realidad de tener prácticamente 20 años perdidos en lo que se refiere a eh, poner las bases para que República Dominicana esté en los estándares de producción mundial, en diferentes tecnologías, en diferentes bueno. renglones.